Hola, bienvenidos a un nuevo video de experimentadores. En esta oportunidad les voy a enseñar a instalar el software Eclipse ID en Ubuntu 18.4. Bueno, comencemos. Lo primero que hacemos es abrir un explorador web, por ejemplo, Mozilla Firefox. Y aquí escribimos Eclipse, buscamos Eclipse. Y abrimos la página de Eclipse que es... Eclipse.org, www.eclipse.org, y le damos clic donde dice download. Una vez aquí bajamos, bajamos a donde dice download 64 bits. Le damos clic, luego le damos clic donde dice download, y nos aparece esta ventana. Nos aseguramos de que esté seleccionada la opción de guardar archivo y le damos OK o aceptar. Y esperamos a que termine de descargarlo. Una vez que termine de descargarlo, abrimos la carpeta de descargas. Damos clic derecho en el archivo que acabamos de descargar y extraer aquí. Después abrimos la carpeta que acabamos de crear al extraerlo. Y abrimos la carpeta de Eclipse Installer. Luego hacemos clic derecho en el archivo Eclipse-inst. Propiedades. Permisos. Y nos aseguramos de que el archivo se pueda ejecutar como un programa. Después cerramos, damos clic derecho y le damos ejecutar o run o correr. Y aquí nos abre un instalador. Y aquí tenemos varias opciones para instalar Eclipse para Java, para CS ⁇ para PHP, para desarrollo web. Bueno, muchísimas. Yo voy a escoger la primera, que es Eclipse para Java. Le doy clic encima a Eclipse para Java. Y luego le doy clic en Install. Supongamos que leemos este contrato y le damos clic en Accept Now. O Aceptar. Luego esperamos mientras lo instala. Luego nos aparece esto donde nos pide que revisemos y aceptemos las licencias. Eh, así que pues le damos clic en Aceptar. Y después esperamos a que termine de instalar el software Eclipse ID. Luego nos pregunta si confiamos en estos certificados. Así que pues los seleccionamos todos. Y le damos aceptar seleccionados. Y esperamos a que termine el proceso de instalación, lo cual no demora casi nada, ya casi, ya casi, listo. Ahora le doy clic en Launch, esperamos un momento, ya nos arrancó Eclipse, esperamos que cargue. Y listo, ya podemos comenzar a programar, comenzar a divertirnos programando. Bueno experimentadores, esto ha sido todo en este video. Si les gustó, si les fue útil, no olviden darme un like, dejar un comentario y suscribirse para recibir nuevos y mejores videos. También visiten mi canal para encontrar impresionantes videos de experimentos, proyectos y otras cosas más. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Rafa Geek 2013. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.